Y si él te falla, baby, mira quién está para ti, ye yeah, yeah. Christopher es su king, sabes que no fallo, baby. Yeah. Y si creíste que era el mejor, ahora te das cuenta de su amor. Él a ti no te valoro y sabes que soy yo para ti. Y él no sabe que soy yo para robarte y demostrarte todo lo que él no supo. Amigas saben quién soy yo Dicen que se ve mejor No compares al cabrón de tu novio Voy a hacer que pierdas la atención y Que soy yo para ti, yo te siento mal, solo de pensar en que él se comporta contigo así, baby sabes que soy para ti, el pasado déjalo atrás, sin más que decir no hay vuelta nena. Tú no te quieres ir a que estás en paz, deseale suerte que ya no vuelva a verte, que ahora soy yo quien tú tienes en mente. Soy yo quien tú tienes en mente, yo. Christopher. Yeah, yeah. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Así es la vida.